Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a mirar de reparar esta luz. Es una mini linterna sin que funcione con una sola batería. Y mirad cuál es el problema. ¿Vale? Ponemos la batería. Y... Está encendida, ¿no? Pero pulsas el botón para pararlo. Y ya veis que no va. Entonces, pues el botón está estropeado. Y vamos a mirar qué se puede hacer. Para solucionarlo Si es que se puede hacer algo. Vale. Entonces, un poco... Explicación de cómo funcionan estas cosas. O sea, aquí... Vemos dentro... Sí, sí que se ve. Así. vemos dentro que hay el contacto ¿vale? y esto sería el contacto positivo de la pila ¿vale? y el tema está en que ahí contacta la pila y luego el contacto negativo usan todo el tallo de la luz vale y luego el botón conectaría entre la parte exterior y el muelle Vale. Que aquí, aquí estaría así, contactando. Pero claro. Pues el interruptor que hay dentro se ha estropeado. El problema está que, como veis, está súper bien cerrado esto. Este botón que, si os fijáis, ya no hace ni clic. Este antes hacía un clic y ya no hace clic. Entonces, pues bueno. Vamos a mirar qué podemos hacer. Vale. Eh, esto parece que aquí está puesto a presión, porque por aquí no hay nada, esto es todo un trozo de aluminio tallado. Entonces vamos a mirar cómo podemos sacar esto. Idea número uno es con un destornillador para ver qué pasa. ¿Vis? Que me viene que no hay El peligro de que haya nah. Pegamento Aunque tampoco lo parece, ¿no? Si no me estaría aportando más um, un segundo a ver si encuentro una solución mejor posible idea número 2 le ponemos un tornillo No, tiene mucho futuro, ¿no? Esta idea. A ver. No, no esto es demasiado, ¿no? Eh. buscando, Vale. Idea número 3. Aquí tengo un poco de alambre. Que veo que es bastante grueso. vamos a ver qué tal nos sale. Pero la idea es hacer un garfio para poderlo poner dentro y tirar. Entonces, pues... Um, a ver, vamos a probar. Tontería. Ah, sí, ah, no ver, así, vamos a meterlo ahí, ¿Y, y, y lo que está por fuera, por saco. no no te escogerá muy bien uh. vale oh sí oh. ah toma como un pro bien pues la segunda idea ha funcionado. A ver si podemos arreglarlo. Bueno, mira. Es como un... Es el mismo muelle, pero... Tiene dos... Como dos fases. A ver qué más hay aquí dentro. Aquí hay un algo que limita Problema Bien uh... Wow, ¿cómo funciona esto? Está claro que no hacía clic, o sea que esto de aquí se ha ido de sitio. Que veo que. <ríe> esto es el mismo sistema que los bolígrafos. Entonces, esto así. Aquí tiene estos dientes. No sé si lo veis, pero. Sí, quizás se ve mejor los dientes. Que van con estos dientes de aquí. Sí. Ma, mayor A ver, a ver esto como funciona. Ah, mira, mira, mira. Creo que ya veo cómo funciona. Aquí. No sé si os fijáis. El surco que hay que sube y baja funciona igual que un bolígrafo. Entonces, esto que sube y baja encaja con estas partes de aquí. ¿Veis aquí? Entonces, esto va así. pues es Lo que no se Lo de entender es cómo funciona esto como interruptor. ¿Cómo demonios funciona? Ah, espera Ah, espera, espera Empiezo a ver cómo funciona esto mm, mm, mm. Cosas Esto tiene que ir aquí Si no me equivoco No, por aquí Esto tiene que ir Esto tiene que ir aquí Sí. no es esto Esto es un contacto de interruptor que va aquí, ¿sí? Entonces Esto iba antes Ahí. esto puso esto puso esto entonces haces pero no veo como... claro, lo está contactando, aquí tiene un muelle apoyado, tacto funciona, bien, ojo, no has tomado el sistema, uh -huh. tiene estos pequeños contactitos aquí eh, mira no funciona otra vez no se qué si había pasado vale entonces ahora que funciona vamos a montarlo todo no sé si había salido algo de sitio no problema. Vale. Uh. Ah. Bien. Bueno, no sé, si había salido algo. Entonces, prueba. Prueba definitiva. ¿Dónde está la pila? Tenemos la pila, está encendido, bueno, puede ser, encendido, parado, encendido, parado, encendido, parado, encendido, parado, encendido, sí. parado. Bueno, pues es curioso el interruptor, no lo ha esperado, bastante distinto, pero la verdad es que es una técnica bastante inteligente para hacer un interruptor. Bueno. y no sé, ahora se había salido de dentro de alguna manera no sé cómo, porque eso estaba ahí súper bien cogido pero si algún día pasa ya sabéis cómo solucionarlo si tenéis alguna linterna de este tipo primero sacarlo así con un mini gancha, que es lo tendréis tenéis que hacer y recolocarlo porque simplemente es que no se ha salido de sitio bueno pues eso es todo. Espero que haya sido interesante. Hasta la próxima.